De lo que es, hey, chequenme el teléfono por que Yo creo que ese tema debió, ojalá, de llamada. A ver si está bien puesto o no. Señores. A veces, digamos que Neto critica mucho el país, se quilla mucho. ¿Qué es lo que está? ¿Tú entiendes? Pero aquí, aquí hacen cosas, papi Juan, como que guindando parecen bolsas. Oh, oh, oh. ¿Tú entiendes? Oh, oh, oh. Porque... Usted está viendo, desde chiquito, desde chiquito, yo tengo entendido. Dele un buche de agua, Michael, por favor. Yo tengo entendido que desde, desde pequeño la lotería es un robo. Ahora es un robo. Desde chiquito, espérate, porque. Ande, pollo vino de baile. Óyeme, ¿qué pasa desde chiquito? No, que es un robo, que no. Entonces, mil años después, se descubre un robo que todo el mundo lo ha visto. Y yo quiero que estuve a la banca llena. Ya lo sabes. ¿Y en qué que estamos? ¿Qué hicieron? <risa> trampa. <risa> que le descubrieron de mil una trampa, se la descubrieron y la gente sigue jugando la lotería. No cabeza. Pero que usted lo vio. Que usted lo vio. Yo una pregunta para usted. ¿Y qué pasa? Que ahora hay como seis figuras que se saben que son nacionales, internacionales, muy caras, por cierto, que van para la lotería. Dele con tema. Muy cara. La Lotería Nacional de la República Dominicana informó que se realizaron cambios en el staff de presentadores Así nada. A Shanti Rosa. Con <risa> estrella. Administrador general de la lotería, Michelle Dicen anunció formalmente que las nuevas caras que formarán parte del equipo son Michael Miguel Ogui, Domingo Bautista, Raulito Grisante, Con Estrella y Rosalía Sosa, la Shanti. ¡Ey! De San Francisco Macorís, ¿eh? ¡Claro, claro! por fin. ¡Papi Juan! ¡Por fin alguien! Pero si los ciegos robaban, ¿y lo que ven? Uh -huh. <risa> Ay, Dios bueno. mío. Qué país. Realmente. Que cambien de personas ¿Eh? que estén dentro no significa que pueda cambiar lo que estén haciendo. Bueno, et, esta gente tiene que cuidar si no pone huevo. Porque aparte de que son figuras públicas, yo me imagino que fue de que confiando digo Porque son figuras públicas Ahí vemos a Marco Miguel, a Joni Estrella claro. A Chanti, que ella aquí, ¿verdad? No la conozco, sí. pero qué bueno Pero yo siento como que el problema es si es de adentro lo que hice en el lío fue de adentro, de porque adentro. la presentadora que agarró la bolita no fue ya porque ella quiso hacer eso, sino que alguien la mandó a hacer eso, ahora hay que ver si mandó a hacer eso, lo quitaron y pusieron a esto para Y, y los ciegos, ¿qué van a hacer con los ciegos? pongan ciego de verdad, busquen a Teodoro Reyes, y van, a, ¡Ey, ey! <risa> van a buscar, si <risa> van a buscar influencia y gente de, de, de, de o sea ¿no? que ellos no habían ciego ahí, lo que hacían no, los. No, ahí no había ciego. Sí. Oye. <risa> <risa> <risa> pero esto, está buena, pero si está si, buena. si, si claro. son ciegos le ponen la venda? Son si ciegos. son ciegos para que lo vendan, porque el ciego, cuando usted lo ve de frente, se le pierde la vista porque él no sabe ¿No debería, claro. de claro. no, debería no debería de ser vendado y Miren ciego. debería ser vendado ese uno. No debería de ser vendado. y Si fuera un país que se respeta, quitar la lotería. Miren esto, aquí, aquí, lo primero es, le voy a decir, perdón, familia. Que aquí lo que tiene la Aparentar que hacer creer una cosa, las sí. otras loterías no tienen ciego y no tienen ese fraude. Sí, así mismo es. Realmente. O sea, así mismo es. Claro, por eso digo que el problema viene de ¿Y tú este sabes por qué fue que se descubrió? Parece que en ese corito hay los camarógrafos. No, no fue la toma. Sí. Sí, pero yo creo que no quedó de acuerdo algo con el camarógrafo. Uh -huh. El editor, el editor. No, no, no, no, si su... sí. sí, tenía que ir amplia el sí, más sí, la sí. Sí. Voy contigo, papi Juan. Así es. Hubo un huevo, un huevo. De una parte técnica. Yo creo que eso fue mandado. Eso fue mandado. El punchador allá arriba no le hizo el amplio como iba. Sí, sí, sí. Y, mi, y mira, pero ¿qué Ahora si se... El... No, no, no. Es que no, tiene que ay, ay, ay, el flaco no, está resentido. No se sabe si están presos o no están presos. Ellos nada más dicen de boca que están presos. Uh -huh. Sí, pero no presentan, nadie lo ha visto, nadie lo ha presenta, no presentado. Y es dueño de la red. King? Es una red multimillonaria. Oye, ¿cómo fue que se dieron cuenta que los banqueros se quillaron? Que con el 13 que, que le dio? El <risa> Por eso fue. <risa> Revelaron que empezando que le sacan 200 millones, pero hay un huevo, hay un huevo ahí, hay que averiguar bien que fue un lo que remenión pasó. a la mata de 10. <risa> Dios mío, y mira, si a mí me hubieran dado el 13, yo no lo juego, yo no juego el número, <risa> pero hubieron gente que le di en el 13. Yo tengo una de vive Yo tengo una del, cuidado. Ay cuidado, sí. eh, cuidado. Eh, bueno, hombre, que da regalos sin motivo. Eh. Ey, ¿qué pasa? Mucho Ahora también estamos, estamos dejando otra cosa pasado desapercibido los conductores del programa también de ese programa. Ah, de... Ella va porque ella la llevó ahí. Ella llevó a el Marco. Los pues conductores. Que, eh. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué, que ha que ha con ¿qué ha pasado eh, con ella? ¿Qué ha pasado con ella? Nada, no han dicho 40. nada. ¿No han dicho nada? ¿Eh? Ese bulto que ya hizo ahí de vaina. ¿Qué no ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? No. Si le dicen a, si le dicen a ti, yo digo no lo hago y ya. La vaca, si la no ríe, ay el amplio se le ha Ah, ay se sí. le ha el amplio se le ha el amplio esa conductora tiene con que él. tiene que estar siendo investigada porque ella sabe lo que hay ahí ella sí claro, sabe claro ya sabe cuál es manejo sí ahora ahora ahora estos conductores ahora de la lotería a Michael Miguel y a ese grupo a sí, Johnny Estrella pero, esa tipo una ladrona afuera sí, ¿sí? <risa> entonces entonces, Joni Estrella va a hacer ese trabajo que está haciendo la tipa ahí con la... Con la ese es el trabajo mí, de ella. Yo me sorprendería ver a Joni Estrella haciendo eso. No, no, no. Llama con sí. Miguel diciendo los números. ¡Número no! <risa> <risa> <risa> <y> <risa> <coughs> No lo puedo para escucharla esa barbaraza. No no tiene audio no tiene audio. No no no tiene audio creo. Le va a dar. Tú sabes quién es, da nombre en esto, tú sabes quién es. Hasta loco. dice <risa> <risa> el loco. Para que loco. Hasta el loco. Para que loco. veas loco. loco. señor, la loco. Lotería, <risa> Eh, no, sí. hay audio, está no. no hay audio, no hay. Ah, no lo quiero poner, no hay. ¿Eh, señores, no, no, no deben. Deben... Con... No, no veo bien. Oye, no veo bien de que pongan esa gente... Esos tigres de hasta bregando con eso, con los cuartos no tienen amigos. Ahorita le ofrecen 50 millones por arriba y también hacen lo mismo, esperemos que no. Hmm. <risa>